En México, eh, la presencia de sucedáneos de la leche materna en tele, es, es, está presente en televisión, redes sociales y páginas de internet. ¿no? Se utilizan eh, mucho imágenes y textos para idealizar el uso de estos de los sucedáneos de la leche materna. Y también se identificaron diferentes mecanismos para acelerar y potenciar las compras y también para establecer un contacto con los consumidores. ¿no? Todo esto a través de, de los medios de comunicación que ya mencioné antes. Y bueno, la principal conclusión de nuestro estudio es que la población mexicana puede estar expuesta a, este, a esta comercialización de sus de la leche materna y que actualmente en México urgen sí. eh, mecanismos de monitoreo de este tipo de comercialización y del cumplimiento del con el Código Internacional de Comercialización de Susanes de la Leche Materna.